Bueno, ¿no tenéis dudas? Sí, bien. Me pregunta si me, me puedo... Adelante sí. la mano, adelante la mano, sí. Exacto, sí, sí. Hola, Joana. Un momento que... No la uh, oigo. Sí, no, no, no, estoy en ello, pero no soy... Más hábil, un segundo. Vale. Ahora sí. Ahora sí. No, todavía tiene el vídeo. Reactivamos. Le voy, le voy a pedir a Joana que reactive el vídeo. Sí, se lo estoy pidiendo yo. Vale. Eh, bueno, entonces podéis hacer la pregunta que queráis sobre lo que hemos visto hasta ahora, porque ahora vamos a, a meternos un poquito más en faena, ¿no? Son las. Hola, eh, eh. buenos días. ¿Qué tal, Joana? Hola. Buenos días. Ya, gracias, sí. gracias por venir. Eh, yo te quería preguntar porque hemos abierto una tienda hace poquito de productos ecológicos Bien. y estábamos eh, mirando a ver cómo gestionábamos YouTube porque mmm, mmm, bueno y en general todas las redes sociales que veo que más o menos tienen siguen como un patrón. Y era ver cómo lo enfocarías eso, o sea, con, somos bastante nuevas, pensaba que llevábamos un poco mejor las redes sociales de las que las estamos llevando y cómo enfocarlo de, de esa manera o cómo lo enfocarías tú. Vale, lo primero, gracias por la pregunta, Joana, lo primero es eh, tener un plan de marketing. Entonces no, no, no, no vayas pegando bandazos, esto es mi mm. consejo. Mi segundo consejo es que no estés en todos los canales. Es vale. decir, es un error. Eh, evidentemente tendrás que descubrir qué canal funciona mejor. O un canal que no haya mucha competencia, poder echar un poquito el, el, el la puja. ¿no? O sea, hay un tío que hace, hace cursos de matemáticas y los hace en TikTok porque no había nadie. Entonces está bien eso de usar un canal donde no hay mucho ruido. Eh, encontrar el canal es complicado. Lo tercero, lo tercero es tener una estrategia. Uh -huh. eh, y, y, y lo cuarto y lo menos importante es saber quién es tu público y cómo quieres llegar a él. Yo interpreto una tienda ecológica. Para mí una tienda hoy no la puedo concebir de otra manera. Es una tienda abierta al mundo, con lo cual debes tener un e-commerce. Es muy posible que ese e-commerce tenga un lenguaje que es el de español. A partir de aquí enfoca un canal donde te puedan comprar en todo el mundo, o por lo menos en España, eh, y centrarte en el mercado español. Entiendo yo que es un e-commerce. Si es una tienda local, pues sí, bueno. Pues... Es más enfocada local, por ahora hemos empezado. bien pero Tenemos pues... una página web, pero todavía está en... Bueno, la página web no es una finalidad. Eso vale. es todo, cualquier cosa no es una finalidad. La finalidad que tienes es, yo quiero ser el líder en Mallorca, en Palmas, de este tema. Vale. De tu producto. Uh -huh. Tu producto, como sí en sí estamos haciendo un plan de marketing, realmente tiene unas diferencias. Si quieres posicionarte en Mallorca, pues uh -huh. bueno, no te será difícil eh, porque seguramente en temas ecológicos no habrá mucha gente en Mallorca eh, eh, hablando de este tema, podemos analizarlo uh -huh. luego. ¿Qué, qué buscan tus clientes en el mundo de la, de la del, del mundo eco? Si tú lo sabes ahí ya, y es uno de los puntos que te decía tu cliente, tu, tu buyer persona, tu comprador, qué busca? Vale. Cómo adelgazar con bioproductos? Eh, ¿cómo, cómo cultivar bioproductos o esas preguntas son las respuestas que tienes que darles en el canal. Vale. Sería, una, sería una opción. Eh, y luego también forma parte, insisto, el canal no lo es todo. Forma parte el, el, la propuesta de valor que tú des. Imagínate que tú das la entrega a domicilio de un pack mensual de productos ecológicos. Bien. Vale. Eso es un producto. Una tienda es, también es un canal, una tienda off, es, eh, una tienda de dos puertas y ladrillo, es un uh -huh. canal, pero el producto está dentro. ¿Qué diferenciación tiene? Oye, pues que aquí encuentras las mejores semillas del mundo. O que hacemos una liquidación cada cierto tiempo de buenos precios, o que además damos un, una consulta gratuita en la nutrición cuando vienen. Algo que sea diferente y excepcional. Y esa diferenciación y excepcional, si lo tuyo está ligado, porque no controlo mucho este mundo, está ligado al mundo nutricional, por ejemplo, pues que una nutricionista tuya pues hable sobre cómo mejorar la nutrición con productos ecológicos. Previamente yo haría un análisis y en ese análisis hablaría, por ejemplo, en Google o en YouTube y buscaría qué, a qué, qué le gusta a la gente de este mundo. Y luego, como segunda instancia, lo que sí haría, para darte a conocer y sería muy barato, es hacer una campaña un vídeo donde diga nosotros en nuestro canal en nuestra tienda ecológica te damos una sesión gratuita cuando vienes a comprar sobre qué te interesa o no sobre el mundo nutricionista y además tienes paquetes gratuitos cada mes entregados a domicilio nos vienes a ver clic aquí en ecología joana no digas el nombre a partir de aquí ese anuncio lo podrías publicar y que lo vean toda la gente de mallorca inicialmente yo pondría gente de mallorca interesado en productos ecológicos y a partir de aquí eh, a partir de aquí eh, eh, poner un anuncio que no es nada caro para que en toda Mallorca te, te, te localicen, te vean y bueno, como finalidad que se suscriban también, ¿por qué no? Pero la idea es sobre todo que hacer branding, ¿no? que, que sepan de ti sí. y que sepan que tu producto es mejor que los demás por puntos suspensivos o que es diferente por puntos suspensivos. Y luego, si quisieras posicionar, cosa que te recomendaría si tuvieras ganas y sobre todo mucho tesón, que es importante, si quisieras posicionarte en el canal de YouTube, pues yo trabajaría, por ejemplo, en inglés, eh, tema de... Dime algún producto tuyo o alguna pregunta que tu cliente te pregunte habitualmente. Mm. ¿Productos ecológicos, por ejemplo? Sí. Sí. Pero dime un poquito más. Eh, tú, tú, tú, tú. A ver, que, no, que yo también interpreto que en tu barrio puedes ser la reina del mambo, ¿eh? eso no te digo yo que no, pero como estamos en un mundo digital y eso ahí tienes que entenderlo, también sí. es verdad que no te, lo que no te recomiendo es voy a tener TikTok, Instagram, voy a tener YouTube y voy a tener, porque acabarás, pues loca perdida. Sí, sí, Entonces, más harás, que nada. Y harás mil cosas mal. Eso es lo que estoy intentando centrarme, ya, pero, en decir, vale, quiero esto o lo eh, otro. Mi, mi, conse mi consejo sería, fíjate que este este este, este anexo que se llama IQ veis aquí a la derecha, IQ que es el que está en youtubemarketing.es, los podéis descargar, es gratuito. Yo tengo uno de pago, pero te da esa información, te dice la puntuación de productos ecológicos. Y te da un 64 sobre 100, te dice que hay un 40 de volumen, de vídeos sobre este tema, pero la competencia es muy baja. Ojo. Vale. Fíjate qué bonito me hace este canal, este vídeo de hace tres meses. Mm. ¿Qué es un producto ecológico? Hombre, yo francamente, el tema es borde, tonto. Esto lo buscará un chico para hacer un trabajo en, en eso. O así como está la educación hoy en día en la universidad en el último curso. Pero ¿qué es un producto ecológico? En mis tiempos se daba en parvulario. Quiero decir que eso vale, no es clicable. Y es un canal que, ojo, tiene 435.000 suscriptores. Segundo, 10 ideas de negocios ecológicos. No es tu target. Esto es gente que quiere emprender. Mm. Tercero, reseña de más de 10 productos ecológicos. ¿Cuáles sirven y cuáles son un mugrero? House of Happy Karma. Bien. Bueno, aquí tienes algo que hacer, porque aquí yo no veo a nadie de Mallorca, ni siquiera de España. Uh -huh. Luis García Vegan Food. ¿Qué significa un producto sea ecológico? 41 trucos ecológicos fáciles que podían salvar nuestro planeta. Desmontamos los mitos. Productos de internet, cero waste. Sin plástico, sin basuras. Tiendas de productos en food travel. Ah, un poquito más, acércate un poquito más. Productos ecológicos en general no mola. Pero fíjate que aquí, aquí he descubierto un canal que sí me ha molado, uh -huh. Ecología Verde. Quizás ese es un canal, pero estos son, son productos ecológicos para comer, ¿verdad? Sí. Vamos a este canal, Ecología Verde. Sí, tenemos eso, tenemos fruta, verdura, granel... Bien, recetas, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué cliente, es lo que estamos haciendo en Instagram? Si tu cliente es vegano. Oye, que Instagram puede ser tu canal, yo no digo que no, ¿eh? no, me, no me malinterpretéis. Este señor hizo este vídeo en julio del 2021. Vamos a ver los vídeos de Ecología Verde. Fijaros que ellos se trabajan el SEO, ¿eh? se trabajan el, el clickbait, o sea, el, el porcentaje de clics, Ecología Verde. Vale, estamos en el canal de Ecología Verde. Eh, muy bonito suscribirse, casi medio millón de suscriptores. Aquí te explica lo que hacen. Tiempos convulsos. No creo que hable de comida verde. Plantas trepadoras. Bueno, estamos hablando de beneficios del reciclaje. No es lo que buscamos, incluso con animales. Pero fíjate cómo lo tienen por listas por separado. Mm. Reciclaje, mundo verde, las plantitas, los gatos, los tipos de macetas, eh, no hablan de comida, ¿eh? peligro de extinción. Eh, crea. Aquí te puedo dar ideas. Si tú ves aquí las visualizaciones, mm. cómo hacer crema hidratante casera. Mm. Tú sabes cuánta gente que le gusta la ecología. Sí, le gusta le gusta hacerse sus propias cosas. ¿eh? Vale, ¿y eso qué haría? que al final te reconociera, porque si tú en el vídeo, luego hablamos del lenguaje audiovisual, no soy experto, pero algo he visto, el lenguaje audiovisual, si tú en el vídeo lo presentas, ¿qué tal? Soy Joana de Ecología Mallorca, ya sabéis que nos te encontráis aquí, tenemos nuestro pack especial y también, por cierto, si veis, has visto este vídeo, te damos un 10% de descuento. Vamos a hacer la crema de cantante casera con tal, lo voy a hacer en directo, mirad cómo lo hago, mirar qué bonito, tal, nos vemos en la calle Caro, en la calle no sé cuántos y por supuesto, si estás en nuestra tienda online, puedes pedir directamente, te servimos a domicilio. Hasta luego, Lucas, chao. No. Bueno, no. hemos hecho un lenguaje, hemos contado lo que queríamos contar, visualmente lo han visto y se han quedado con la moto de que, ostras, para mí en Mallorca, ¿quién es un referente? Ecología Joana, sin duda alguna. Pues imagínate que este vídeo se queda para siempre. Vale. Mi consejo, en el vídeo, desde el minuto uno, cuando hables, habla de tu CTA o de tu call to action, o sea, de tu llamada a la acción. Suscríbete en el canal, dale like y, por supuesto, eh, en ecologiayuana.com verás tu mejor oferta. Si lo haces desde el minuto uno, dentro de tres años, me lo agradecerás porque no podrás cambiar el vídeo estará posicionado, pero no, no estarás diciendo esto. Estarás empezando diciendo hola, vamos a ver cómo se hace la crema. Hasta luego, Lucas. Y eso no mola dentro de tres años, porque uh -huh. lo que queremos es que en el vídeo, al principio, al final y durante, vean qué buenos son y dónde pueden comprar en la página web que está en todo el mundo tus productos. Esto si quisieras ir más allá de todo el mundo. Si queremos ir en Mallorca, pues tres cuartos de lo mismo. Si queremos posicionar cómo hacer crema hidratante casera porque la gente lo busca, pues posiblemente podamos hacer eh, que en Mallorca también, cuando busquen eso, nos encuentren y sepan que nosotros vendemos en Mallorca y estamos en Mallorca. Mi consejo, lo primero, es un mercado internacional, aunque si te buscan en Mallorca también puedes hacer una campañita o puedes posicionarte más fácilmente porque por lo que veo aquí no hay... Productos orgánicos podría ser, podría ser todo lo que busque la gente, Marta. Entonces, la idea es que hagamos lo que busque la gente, y que, que nosotros publiquemos eso. No sé si con eso te contesto un poquito, es muy breve, pero entender que tenemos poco tiempo para, para, para esto. Sí, bueno, sí muchas gracias. No hay de que, Joana, gracias por participar, de verdad. La consulta es si mis clientes son de varias nacionalidades y recomiendo subir un texto con textos y tags en varios idiomas o subir el mismo texto con textos y tags por idioma. Muchas gracias. A ti, Reyes. Bueno, YouTube tiene la posibilidad de eh, subtítulos. En cada canal YouTube hace unos subtítulos que, por supuesto, luego hay que corregir porque hace unas cagadas con perdón impresionantes. En los subtítulos se adaptan al lenguaje de cada cliente. Mi consejo, que estoy viendo mucho últimamente, es que en los titulares lo pongáis en dos idiomas, mínimo español-inglés, e lenguaje universal. Entonces, hombre, por supuesto que podéis hacerlo en mallorquín y poner el subtítulo en mallorquín, en catalán y en cualquier idioma, ¿no? Lo que pasa es que siempre y cuando tengáis claro que vuestro público entiende ese idioma solamente. Entonces, o poner los tres idiomas, ahí no me meto yo en política, me meto simplemente en llegar al mercado. Si vuestro cliente es alemán, mi consejo es que hables alemán, por supuestísimo. La persona que tiene que hablar, lo siento, tiene que hablar en alemán, porque al alemán le gusta hablar con otro alemán, es normal. Al español le prefiere hablar con un español que no con una persona que hable pues su agili, porque no le entiende. Es una cuestión de lógica. Eh, eso sí, si quieres que tu vídeo... Vamos, que si yo quiero sorprender al millonete ruso que compra grandes casas a precio irrisorio que les tomamos el pelo muchas veces, hombre, yo puedo hacer un canal y hablar en castellano porque él tendrá su título en ruso. ¿Vale? No digo que no. Pero pongámonos en la piel, que de eso se trata en marketing, pongámonos los zapatitos y la balalaika y ese señor o a la mujer del señor Millonetti o al millonetti señor de la mujer Millonetti, pues está en su casa, allí en, en, en Kiev, hace un frío que pela, y busca en ruso, por cierto, etiqueta rusa, no sé cómo se dice en ruso, pero eh, Hausavich in vale, vaya chorrada, pero es que lo busca en ruso, es normal, no busca casa en Mallorca, que es lo que buscaba yo. Este señor busca en ruso eso. Entonces, si nosotros queremos posicionar en Rusia, ¿qué tenemos que hacer? Pues hablar en ruso. Poner una persona que hable en ruso nativo y que explique esa casa por dentro. Y hacer un anuncio en Rusia a través de YouTube de esa casa hablada por un ruso, con los textos expuestos abajo en ruso, y es más, con el idioma o con la manera de hablar rusa que a ellos les guste. Y si tú pones eso, llegarás al ruso, al que tiene pasta. Si lo pones en español, con textos en español, es una barrera para él. Y los que trabajamos en marketing hablamos de eliminar fricciones. Un ejemplo es que si quieres poner y vender en tu web, pues no pongas 800 clics para llegar a la venta, pon uno. Ese es eliminar fricciones. Eh, quiero enfocarme en público alemán. ¿Cómo ven los resultados de sus búsquedas? Bueno, cuando tú búsquedas tú ves tus búsquedas desde tu propio móvil, desde tu propio, desde tu propio ordenador y está, como he dicho antes, pues te hace una búsqueda personalizada. Lo que sí puedes hacer hay determinados programas, como este que os he dicho y alguno más en YouTube uh, Marketing.es lo veréis. Hay buscadores que replican desde una zona concreta cómo ven las búsquedas desde allí. De todas maneras. Eh, si pusieras House in Mallorca, por ejemplo, tal cual te lo estoy diciendo, pues es muy posible que te encuentre más un alemán que no poniendo casa en Mallorca. La segunda cosa es el hacer un anuncio. Eh, ¿El YouTube filtra por la zona donde estoy? Sí, YouTube también se acerca igual que Google porque es lo mismo. Entonces interpreta que si tú estás en Palma es posible que la búsqueda sea diferente a que un tío que está en Kiev o que está en Stuttgart. Entonces, mi, mi, mi, mi consejo, si quieres enfocarte en público alemán, lo primero es que hables alemán. Lo segundo es que, eh, si te quieres posicionar en alemán, hace el trabajo SEO en alemán. ¿El SEO qué es? Poner las etiquetas, poner las descripciones, poner los títulos, poner los títulos en la carátula, eh, algo que os he explicado ahora en breve. ¿no? ¿Se puede poner un anuncio en otra zona? Por supuestísimo. Luego veremos, si tenemos tiempo, cómo funciona Google Ads. Eh, Google Ads eh, yo, los, los anuncios en YouTube se hacen a través de Google Ads. Entonces tú ahí le dices, ¿en, ¿dónde quieres que salga la, la, el anuncio? En Kiev. Magnífico. ¿Y qué título le pongo? Este, pero luego va, entras y la pifiamos porque la que habla es de Joseta, y habla un alemán de Joseta, a un ruso que está en Kiev, entonces hay que buscar todo eso, como si es, como si es, un, como si es de Madrid o de Barcelona, ¿eh? me da igual, a un alemán le tienes que hablar de Hochdeutsch porque tiene pasta gansa y es un tío culto y le gusta que le hablen un alemán culto, no en Oli y en, y en y hablar hijo sin H. Escribir hijos sin H. Hay que cuidar esos detalles porque eso es branding. <ríe> esos detalles son branding, saber escribir. Bueno, señores, señoras, seguimos. ¿Os parece? ¿Más preguntas? Oye, mil gracias por las preguntas. Mil gracias, Joana, por, por romper el hielo. Me permite una mayor interactuación y, y entender eso. Con, con todos los respetos del mundo, todo lo que digo es siempre cogerlo con pinzas. No tengo suficiente información y puedo errar en el tiro, seguro. Porque hay que analizar. A ver, en, en todo el marketing y en YouTube también. Hay que analizar antes de pegar tiros. Nosotros no podemos abrir un canal, un canal, un canal de ecología en Mallorca. No, porque la estamos cagando. ¿Por qué? Porque igual tenemos un mercado más amplio, porque igual podemos hacer simplemente un canal que habla de cremas hidratantes ecológicas, que es muy específico y lo petamos a nivel mundial. Hay un montón de casos de éxito de gente que con productos específicos lo han petado en YouTube y están vendiendo millones de cremas de té en Australia, incluso de chorradas. Entonces, es un canal de venta? No pero es un canal a través del cual puedes tener eh, seguidores y puedes que pueden llegar a comprarte. Si haces anuncios, sí es un canal de venta, porque pueden clicar y los llevas donde tú quieras. En, no sé si me explico muy rápido por qué es así. Estamos en estadísticas de canal, en listas de reproducción. Bueno, hemos ya hecho una, un, un, un tour por el canal. Que no os abrume esto. Si no queréis ver las estadísticas, no las veáis, pero sí analizar un poco el mercado. Seguimos un poco hablando de YouTube. Ir preguntando mientras hablamos y así me dais descanso en la voz y también en, en todo esto. El buscador. Como os he dicho antes, YouTube es un buscador. Si queréis saber qué es lo que más se busca, pues hacer la prueba que hemos hecho. Buscar. Entonces, las búsquedas que salen arriba son un indicador de qué vídeos lo están haciendo bien. Copiar el modelo o, por ejemplo, si veis eh, eh, dónde, en Google dónde comprar, eh, por ejemplo, productos ecológicos o cestas ecológicas, por decir el ejemplo de, de Johanna, que ha tenido la, la, la valentía de preguntarnos en directo, pues, oye, pues si la buscáis en Google también es un referente. Google también te da esa ristra que baja, ese desplegable. Esas búsquedas no las pone porque sí. Esas búsquedas te las está poniendo tanto Google como YouTube porque son las que cree que son las más buscadas y que más te pueden interesar. Luego, analizar en el buscador si hay alguien posicionado ahí. Y yo insisto, si yo pongo en buscador de Google o de YouTube ropa, hay mogollón. Si yo pongo ropa de calidad, también hay. Si yo pongo ropa de calidad de marca Juanjo, ya hay menos. Pero si yo pongo eh, leggings marca Juanjo, estoy especificando todavía mucho más. Seguramente habrá menos búsquedas, o habrá un montón, pero seguramente habré menos vídeos de eso. Y ahí podemos entrar, eh, en China lo están petando, y aquí todavía no llega, pero llegará a los showrooms en directo. Yo si tuviera una tienda online, lo que haría a través de Instagram, a través de YouTube, a través de lo que queráis que sea en directo, es hacer una hora cada, cada semana con, eh, hoy os enseñamos esto, mira el leggings cómo queda, ahora fulanita sale con el leggings. Es que tenemos un canal de televisión, tanto en los canales habituales como Instagram, YouTube o Twitch, y no lo estamos implementando. Pero también es verdad que tenemos estamos tan abrumados con tanta información que no sabemos por dónde pegarle. Entonces, es normal que nos peguemos esa, esas empachos y, y, de, y de verdad, lo primero es, eh, es, es tener claro eh, que eh, hay que hacer un plan antes y en ese plan ir sobre si es posible sobre datos no sobre intuiciones o sea cuánta gente hay que vende cremas hidratantes cuántos visualizadores hay de cremas hidratantes hay más visualizadores de Rincos muy bien pues si hay dos millones de, de visualizaciones de gente con la crema hidratante y 80 millones con rinco, pues yo prefiero montar un negocio ornitorrincos qué queréis que os diga y si buscáis un Link con Instagram y no hay nadie, y buscáis en YouTube y hay 800.000 seguidores de un canal, pues va a ser que la realidad del dato nos dice que hay que hacerlo en ese canal. Eso es analítica. Si no sabemos dónde vamos, ¿cómo queréis llegar a buen puerto? Y me remito un poco al tema del plan de marketing. Dicho esto, vamos a YouTube. Tener en cuenta, y aquí veis a la mano derecha lo que no veíais en mi directo porque tengo... tengo tengo por defecto puesto esa, esa extensión VidaIQ que me da información sobre los vídeos que tengo y los que veo para analizar. Normalmente la parte derecha de mi buscador de YouTube vería lo que veis aquí, lo que me recomienda. El 70 y esto es un dato estadístico de YouTube real del tiempo que pasamos en la plataforma es por las recomendaciones. Yo estoy viendo el vídeo de LinkedIn que veis aquí en el trasfondo y YouTube me está recomendando vídeos. Que pueden gustarme porque analiza y que me recomienda pues qué vídeos pues, pues como que es linkedin cómo funciona de, de, de, mi, de mi competencia pero yo estoy como usuario aquí ¿eh? entonces eh, fijaros que youtube nos hace el marketing si nosotros ponemos las etiquetitas ponemos las descripciones mmm, nos preocupamos de poner la carátula de, de las primeras 48 horas de haber publicado el vídeo conseguir el máximo de clics de friends and family likes y de visualizaciones enteritas del vídeo para decirle: Eso es importante lo que voy a decir, tomar nota de verdad. Si queréis que un vídeo se posicione a que YouTube entienda que ese vídeo vive y es de verdad un vídeo interesante, procurar que en los primeros dos días tenga un montón de compartidos, de visualizaciones, de likes, de comentarios, respondidos, etcétera, etcétera. Porque eso le dice a la maquinita de YouTube: Este vídeo vale la pena que en el futuro lo enseñe. Porque como tenga cero visualizaciones, cero likes, cero compartidos, cero etiquetas, es que ese vídeo no lo va a ver nadie en la puñetera vida de la historia de YouTube y del mundo audiovisual. Ese vídeo está muerto bajo tierra, no sobrevivirá jamás. Por lo cual, hacer ese trabajo es un trabajo, sí, pero estamos hablando de ventas, ¿no? Aquí, o de marketing. No estamos hablando de otra cosa. Bien. Cada vez que pinchamos en uno de estos vídeos de la columna de la derecha se va llenando automatiza, se va automáticamente rellenando de nuevas recomendaciones y tener en cuenta que youtube en las búsquedas y las recomendables esto es mi perra que está aquí no soy yo que gruño pedro te he dicho que habría ese inconveniente pero luego os la presento al final del vídeo para que os quedéis al final del vídeo ¿por qué? Pensaba que, era, pensaba que era tu estómago que era también, también podría ser. ¿eh? Bueno, eh, hay, hay una técnica de los youtubers que os, os recomiendo. Por eso os fijáis en los youtubers, sobre todo los que hacen marketing y eso, que siempre os dicen: Si os quedáis hasta el final del programa, vais a ver cómo hago esto, espectacular. Y al final del. De, ¿Qué quieren? Quieren que ese vídeo posicione. ¿Y cómo lo hacen? Están, están usando sesgos psicológicos para que os quedéis enganchados el máximo tiempo posible. ¿Por qué? Porque más tiempo, más posicionamiento, más recomendación. Es un puro trabajo de, de deseo. Con lo cual, yendo al tema de la casa, yo empezaría, oyendo a casa del, organi, del, organi, del, organi, del producto orgánico, yo empezaría diciendo, al final del programa os voy a dar un truco que os permitirá adelgazar, adelgazar 80 kilos en dos días. Estoy exagerando, evidentemente. Pero os aseguro que esa gente se queda hasta el final del programa. Y YouTube dice, ¡Joder! este vídeo lo han visto el 90% del vídeo, toda la gente. Esto mola. Y lo pone arriba. En la casa, por ejemplo, al final de esta casa vais a ver tres casas que están ahora mismo en liquidación en Mallorca y es una buena, buenísima oportunidad y las metéis tranquilamente en el vídeo. Entonces el tío se va a zampar, el ruso que está ya tocando la balalaika o la rusa allí en una dacha en Kiev, no os preocupéis, se va a quedar todo el vídeo porque quiere ver esas liquidaciones del rublo. Entonces, esas son técnicas un poco humanas, de sesgo psicológico, pero son técnicas para que el algoritmo de YouTube diga oh, este vídeo lo peta, todo el mundo lo ve enterito, luego es un vídeo bueno, luego lo recomiendo, por supuesto, no solo al ruso de Kiev, lo voy a recomendar incluso al ruso que está en Tomsk o en Novosibirsk. ¿Por qué? Porque gusta a rusos que están en Kiev, que se zampan el vídeo 90%. ¿Qué tiene en cuenta en el buscador YouTube? Las preferencias personales. Como veis, a mí me va a enseñar, esto no es un directo, esto es un pantallazo ahora mismo, pero yo si pongo algo me va a enseñar pues, música de Mozart, me va a enseñar cosas de LinkedIn, qué coñazo, ¿por qué? Porque sabe lo que me gusta, no puedo engañarle. ¿Por qué? Porque quiere. es una droga, quiere tenerme metido ahí en vena. Si me pone cosas de ornitorrinco que no me molan, pues me voy de YouTube, me voy a Instagram a ver ornitorrincos, a ver, perdón, cosas de LinkedIn y cosas mías. No sé si me explico. También tiene en cuenta cuánta gente ha visto cada vídeo antes. También es un punto a favor para subirlo. Y si lo han visto entero o solo en parte, como decía hace un instante. Entonces, eh, dicho de esta manera, resumido, no sé si pasar esta, esta filmina porque... Quizás os voy a... Es una ensalada mental y no quiero que nadie se tire a las ruedas de ningún autobús hoy. Con lo cual, voy a dejarla un poco para adelante, pero lo cierto es que eh, si tú haces una búsqueda, él te sugiere, si ese vídeo es para toda la vida, evitar poner, eh, eh, por ejemplo, la mejor casa del mes de enero del 2021, porque ese vídeo está muerto en el 2022. Intentar hacer vídeos evergreen. Evergreen es que ponerse en la piel del consumidor y decir... ¿Ese vídeo lo va a ver alguien en el 2024? Si vosotros en la, en la titular o en la carátula o cuando empecéis el vídeo decís esta es la mejor, este, este es el mejor eh, producto en, en este 2021 de enero, entonces eh, se te descuelgan todos porque estás en el 2024. Si queremos hacer un evergreen eh, hay que mirar tendencias. En Google Trends podemos ver tendencias. ¿Cuáles son las tendencias al alza ahora mismo? Bueno, yo os aseguro que en estos momentos, por ejemplo, pues hacer donuts con grasa de palma no sería una tendencia. Pero sí adelgazar con vallas de buchi o como la última tendencia de tal, pues son tendencias que siempre están al alta. Entonces, eh, mejor hacer cosas que sean en tendencia. Paso esta filmina. Entonces, en YouTube eh, vais a ver este tipo de... Esto está en inglés, es de Morning Frame. Y bueno, me gustó mucho y aquí tal cual lo copio. Entonces... Eh, cuando alguien hace una búsqueda interna, veis que pone how to tie, o sea, cómo como atarse, ¿no? Pues hay 43.000 búsquedas. ¿Cómo tie? Bow tie. ¿Cómo atar? ¿Cómo Your shoes. Dos zapatos. windsor Knot. El, el nudo de windsor de corbata. Eh, veis aquí las búsquedas, y esto es interno, eh, y podéis perfectamente saber, habrá cosas, si tenéis una tienda de, de, de corbatas o tenéis de zapatos, habrá cosas que, que, que servirán o no, pero... Eh, como veis, YouTube, también Google, por eso me sale la G, os va eh, poniendo por orden de búsquedas lo más interesante. Si cuadra con vuestro producto, porque puede es una máquina, ¿cómo atar? Es que igual vendes barcos y queréis decir cómo atar un barco a, a, al Noray, y no no no molan los tres primeros que hablan de corbatas y zapatos. Evidentemente, apelo a vuestra sensibilidad y a vuestra inteligencia, no pongáis un vídeo si vendéis barcos. De cómo un zapato se sobreentiende que no lo vais a hacer entonces dicho esto hablamos de las listas de, de distribución las habéis visto ahí verdad cuando alguien hace una búsqueda esto es un tip que os doy y que de verdad nadie nadie piensa en una lista de distribución como posicionable y una lista de distribución es muy posicionable alguien que usa youtube de manera con poco profesional no se ha pensado eso pero si vosotros lo vais a hacer de manera profesional para posicionar, os invito a que hagáis listas de distribución de un producto. Por ejemplo, los leggings. Los, eh, eh, eh, los le pues imagínate que yo he buscado en Google qué es, lo que, qué es lo que la gente busca con la palabra leggings. O en YouTube. Y me dice que lo más buscado es eh, leggings rojos. Yo haría una, list una lista de distribución que sea leggings rojos. Y ahí dentro pondría pues todos los leggings rojos y algún le legging azul de paso en mis vídeos. Entonces ahí puedo posicionar por el vídeo que sea los leggings rojos cortos de temporada, los 10 mejores leggings rojos del año, eh, los famosos usando leggings rojos y luego poner una lista de distribución que sea dentro, que sea leggings rojos. Podría poner 2021, que también molaría y luego quitarlo y poner 2022 es una idea que os doy aquí y eso también posiciona a youtube le gusta posicionar vídeos cuando buscáis posicionar listas de distribución se llaman listas de distribución es un palabra técnico son listas listas de vídeos que vosotros creáis dentro además ordenáis la tienda ecológica la vamos a ordenar o, o, o el detective lo vamos a ordenar por que me, te, te he dejado colgada con un tema que me decía la no, custodia de menores bajas y te bien pues Habrá una lista dentro del canal de, de, de detectives privados para empresa, habrá una lista que sea custodia de menores, y ahí vas a poner todos los vídeos que hables sobre custodia de menores. Habrá otra, otra lista que sea infidelidades y otra vista de bajas y IT, que no sé qué son bajas y IT. Eh, por ejemplo, bien dicho, de detectives para abogados, dentro de, habrá listas, y esas listas que sepáis que son posicionables. Ahí, por ejemplo, los nichos. A, a, a mí me encantan los nichos, y no, no los de cementerio. Los nichos, es inventar en nichos, cuanto más cuanto menos generalistas seáis y más específicos en YouTube, mejor. En vuestro negocio, también mejor. Bien, posicionamiento. ¿Qué podemos hacer para posicionar un vídeo? Perdonar el inglés. Falta pereza. Primero, para optimizar para búsquedas, el título. Si la gente busca. Leggings rojos 2021, es verdad que no será evergreen, no será para toda la vida, pero yo quiero posicionar este año ese vídeo, ¿qué pondría en el titular? No levantéis la mano. Leggings rojos 2021. Y además pondría un emoticono, sin abusar que os conozco que esto no es Instagram, ni TikTok, un emoticono de un círculo rojo para resaltar en el titular. Acordaos dónde está el titular, luego lo vemos si queréis. Thumbnail, el thumbnail es la carátula. Tendréis que diseñarlas aparte. ¿Y qué pondremos en la carátula? Pues los mejores leggings rojos de la temporada y bien rojita y una carátula que llame muchísimo la atención, El azul sobre, verde sobre amarillo, rojo sobre blanco, negro sobre blanco, usar técnicas porque si ponéis un buen titular y un buen, una buena carátula, thumbnail, cuando vuestro vídeo se ha expuesto por, gratis, por cierto, por YouTube en las recomendaciones, la mirada del humano que es previsible y manipulable se va a ir a vuestro vídeo, antes que a cualquiera que no haya hecho ese trabajo. Punto 3 la descripción. Hemos visto descripciones del chaval este que lo hace muy bien. Si vierais el destrozo que me ha hecho mi perro ahora mismo aquí abajo, entenderíais del por qué dejaba el directo inmediatamente. No lo voy a hacer, Pedro. Entonces, eh, os prometo que si os quedáis hasta el final del vídeo veréis a mi perra. Vale, si es que no sale por aquí en medio. Eh, entonces la descripción en la descripción qué, qué pondremos para optimizar el, bus, el buscador. Hemos dicho leggings rojos, verdad? Pues lo primero que pondremos arriba de todas las tres primeras líneas eh, con un par de emoticones, un par que os conozco, eh, dos emoticonos rojos. Eh, mira aquí los mejores emoticones, los mejores leggings rojos de esta temporada y ponéis un link que en la descripción os deja poner un link si es posible mi recomendación sea que el link sea eh, www eh, nuestra tienda barra leggings rojos porque también en el link le dice que va donde va a pulsar que va a ver y luego qué poner luego ponéis lo que queráis los que os salga de la punta de la nariz eh, poner leggings rojos por aquí, leggings rojos por ahí. En Hashtag también hay leggings amarillos, también tenemos leggings azules y eh, los leggings, qué bonitos son. Y hay leggings de verano, leggings de invierno y hay otro tipo de ropa que se pone en las piernas. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a, a Google, a YouTube también, pero sobre todo a YouTube? Le estamos diciendo piernas igual leggings, le gusta porque es familiar y eso, eso su inteligencia artificial lo entiende. Le gusta leggings azul, entonces eso le ayudamos a posicionar. Y en cuarto lugar, las etiquetitas habéis visto y ahora me vuelvo otra vez dejo de compartir esto vale no sé qué estoy compartiendo ahora mismo vale sí bien no muy bien habéis visto las etiquetas de dentro bueno ahora ya la señorita se quiere bajar de mi regazo fantástico venga vete a destrozar un poquito más por ahí vale eh, estamos aquí en directo en este en este workshop de la cámara de comercio y Nos vamos al canal y a ver los vídeos. Vamos a ver el vídeo más etiquetado mío, por ejemplo. que he puesto yo en las etiquetas? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Muy bien. Vas a encontrar... Qué mal, ¿eh? Este vídeo tengo que cambiarlo. Era al, era al principio, tenéis que entenderme. Lleva trabajo un canal de, de, de YouTube, ¿eh? insisto. Bien, pues estos son los vídeos populares, ¿vale? Este tiene 180.000 visualizaciones. Es muy es patético, tiene dos años y medio, tres. Este es el vídeo. Y no Mejorar nuestro. Vale, tenía micro, poca luz. Eh, vale, ¿veis cómo el subtítulo se lo pone automáticamente? Lo traduciría al inglés si lo viera un inglés y al perruno si lo viera un perro. Mira, eh, eh, fijaros aquí a la derecha los, los, las, las etiquetas que he puesto, pero esto es por el programita que uso, ¿eh? pero vamos dentro, no, no, no os preocupéis. Eh, como yo soy el usuario de este canal, ah, tampoco os preocupéis los haters, eh? hay gente muy sonada en todos lados. Hay 152 que no les han gustado. Bueno, pues paciencia. Como dice Buddy Allen, eh, nunca se le puede gustar a todo el mundo, ¿no? Eh, la idea, ¿cuál es? Eh, la idea es que veáis aquí por qué esto está posicionado. Porque fijaros, la carátula ha saltado, ¿no? Pero la carátula, luego la veis. ¿Cómo hacer un buen perfil personal? Es normal en LinkedIn. El titular, que pone con un emoticono? Cómo hacer un buen perfil en LinkedIn. Y uso un poco las mayúsculas. Qué raro que me posicione cómo hacer un perfil en LinkedIn. ¿Qué pone las tres primeras? Mira, yo no voy a esperar a que hagan mostrar más, porque lo hace muy poca gente. Entonces, yo voy al grano. Aprende a usar LinkedIn. Cómo hacer tu perfil, cómo usar las páginas de empresa y los grupos de nuestro curso de LinkedIn en HTTPS, porque hay que ponerlo, dos puntos barra barra www.linkedingtutorial.es o cómo vender y hacer negocios linkedin https pedro acabo de meter ahí un poco de publicidad lo siento pero va bien para el caso entonces la idea es fijaros mi comentario fijado si queréis que os revise perfil y aprender a usar linkedin http un comentario fijado porque es el primero que se va a ver vale entonces vamos dentro del vídeo Os estoy explicando dentro eh, las uh, los pormenores de un vídeo que es el más visualizado que tengo, con casi 200.000 visualizaciones. A ver, que LinkedIn no tiene glamour como los leggings rojos, eh, ya insisto. Y también es verdad que es de mis primeros vídeos y, y no me lo curraba como me lo estoy currando ahora. Fijaros dentro, esto, ahora ya es fontanería pura. Estamos dentro de el vídeo. Todo lo que os he dicho tiene sentido, ¿no? La carátula se la he subido. He puesto las palabras adecuadas de LinkedIn, he subido una carátula desde aquí. Primero hay que validar el canal, por cierto. Lo siguiente que he hecho, fijaros la puntuación que me da la maquinita de VideoIQ, 98,1 sobre 100. Y me dice que está en ocho listas de reproducción. Yo he creado listas, puedo crear una nueva y las listas que son Como usar LinkedIn en 2021, curso de LinkedIn, cómo usar LinkedIn, LinkedIn Marketing, cómo usar LinkedIn, curso de Marketing, marketing eh, LinkedIn Publicidad, cómo hacer publicidad, B2B también sirve, le añado, le añado a la lista y las etiquetitas. Puedo poner hasta 500 palabras, fijaros que aquí está agotado, 446 de 500, que no vea yo un visto web, estas etiquetas no son públicas, son solo para vosotros y youtube es una cosa interna entre vosotros entonces aquí además el programita de vida y te dicen qué posición tengo este en dentro de youtube el número azul perfil de linkedin el número 2 consejos de linkedin para tener un perfil 10 el número 3 cómo hacer un buen perfil de linkedin el número 2 linkedin tutorial español el número 3 cómo se usa linkedin el 24 y así seguimos entonces yo aquí curso de linkedin el número 11 linkedin el 5 Entonces, Claro, esto es esto lo que YouTube lo está recomendando en estas posiciones, pero al principio no te salen estas posiciones. Pero yo aquí podría poner más etiquetas. ¿Qué etiquetas pongo? Leggings rojos, leggings azules, los mejores leggings. Leggings en 2021. Eh, no sé si me explico. He hecho ese trabajo. No sé para aquí, estoy en fontanería. Bien, ¿qué más trabajos se pueden hacer? En el vídeo se pueden poner subtítulos, revisémoslos. Se los pone automáticamente, de acuerdo. Los pone automáticamente, pero luego yo los reviso. ¿Por qué? Porque la caga, con perdón. Y aquí yo puedo poner, puedo cambiar. Fijaros, fijaros, ¿veis aquí abajo que pone? Estrellita, he puesto esta estrellita yo, no la he puesto. Linkedin no pone linkedintutorial.es. Linkedin no es de mi negocio. Lo he puesto yo en el subtítulo. Pero si no lo pongo yo, automáticamente LinkedIn te lo permite, te, te, te eh, traduce lo que, lo que lees. Pero insisto, falla un poquito como una escopeta de feria y a veces no pone lo que lees. Pone palabras diferentes y hay que revisar el subtítulo. Si todos los subtítulos te los, curres, te los curras, YouTube dice, este chaval va para bingo. Si luego en pantalla final, al final LinkedIn nos permite poner pantallas finales. Que podemos poner un vídeo, el último vídeo subido, el vídeo que nos da la gana. Podemos poner elementos, los que queráis, en los últimos eh, prácticamente creo que son eh, 30, 40 segundos. ¿Vale? Podemos poner una lista de reproducción, podemos poner un suscribirse, un enlace. Un enlace te, te, te permite ponerlos a partir de 10.000 suscriptores. Al principio no, pero yo aquí puedo poner un enlace a mi web o a mi tienda, literalmente. Yo aquí puedo poner un enlace a mi tienda. Cuando acaba el vídeo, yo puedo decir en el vídeo, mientras yo hablo, puedo decir, apuntaros, fijaros en mi, en, mi, en, mi, en mi dedo, apuntaros aquí y coger esta oferta. Y cuando pasas de 10.000 suscriptores, por desgracia es así, ese clic se irá a la web. Entonces, esas son las pantallas finales. ¿Para qué son buenas las pantallas finales? Para posicionamiento. Si yo pongo un vídeo... En la pantalla final, la gente seguirá enganchado. Fijaros que aquí pongo cómo vender en LinkedIn. Si yo pongo eh, ese llamada a la acción de suscríbete aquí ahora mismo, se puede ir al link fuera. Entonces, es para que la gente siga usando YouTube. Descartamos cambios. Bueno, no voy a entrar en cómo se hace. Vamos un poquito rápido. Y luego están las tarjetas. Las tarjetas es los que está arriba. Arriba a la derecha hay unas tarjetas, que es clicable. Es lo único que te permite durante todo el vídeo clicar. Pero no os penséis que es una maravilla, porque la gente difícilmente clica aquí arriba. Yo aquí tengo un enlace, porque he pasado 10.000 suscriptores, pero podemos poner vídeos. No os dejará enlaces si no tenéis 10.000 suscriptores de verdad, no de mentirijillas, pero bueno una cosa que os quiero decir si ponéis en cómo conseguir visualizaciones y suscriptores en youtube pues hay un par de páginas no voy a hacer publicidad de ellas que pagando pues consigue suscriptores hay un montón de de gente que tiene 200.000 suscriptores que tienen 20.000 y los demás son comprados no entro si es una estrategia buena o mala evidentemente tiene su parte buena porque si partes de cero compres 2.000 suscriptores que son de 20 rijillas, Suelen, suelen ser todos de kuala lumpur de la india y algunos tal youtube sabe que has comprado sus suscriptores algún día te los quitará o te puede bloquear el canal te puedes jugar eso pero bueno quizás uno se suscribe a un canal que tiene dos suscriptores y no tiene uno os lo compro pero también youtube te da una opción que es esconder suscriptores desde el minuto uno Insisto que es poco amigable, pero en configuración hay una opción que te dice no enseñar los suscriptores de canal. Mi consejo, si queréis ganar suscriptores y que la gente se apunte y no decir, ostras, que se la tiene de suscriptores, pues es quitar los suscriptores para que la gente no lo vea. Eh, si compráis suscriptores, tarde o temprano YouTube os los va a quitar cuando no os cerrará el canal. Hay muchos, de verdad, muchos vende crece pelo, que hacen, eh, que son... No voy a seguir. Son vende, crece, -pelos digitales que compran suscriptores y visualizaciones. Muchos, digo, el 85%. Porque conseguir, os juro, que conseguir 20.000 suscriptores en un canal de verdad cuesta mucho. También es verdad que hay gente que ve los vídeos y no se suscribe, que es una gran parte de ellos. De los vídeos que habéis visto en las recomendaciones, yo sigo, no me suscribo, pero me los sigue recomendando. No quiero suscribirme. Pero sigo, me, me sigue gustando cierta música clásica y me sigue gustando LinkedIn. Y no me suscribo a todos los canales. ¿eh? Pero, pero bueno, hay gente que se suscribe y le gusta suscribirse. Muy bien. Pero insisto, aquí hay que poner todas las tarjetas que podamos. Fijaros que la podemos poner pues, cinco. Entonces, esta la quiero poner un poco en este minuto, que salga la tarjeta. Entonces, saldrá la tarjeta, si clicas aquí, sale esta tarjeta. ¿La veis? Estas son las tarjetas que yo pongo. La primera de todas, ¿cuál es? Pues oye, pues ven a mi tienda y cómprame. Eh, bueno, me puedo me puedo alargar, pero a las 12 tengo una reunión, pero son las 11.30 ya, madre mía. O sea, yo te, yo te, te advertía de la hora. Sí, sí, sí, sí. Que, bueno, vamos a ver. Yo, yo estoy disfrutando y supongo que los asistentes, pues bueno, igual alguno tiene, tiene previsto. Bueno, a... Voy, voy a alargarme 10, 15 minutillos, a ver si, porque tengo una reunión a las 12, por eso me largo un poquito, ¿vale? Gracias por Tienes una consulta que no sé si la has visto. De eh, sí, que tiene una tienda franquicia de ropa en la marca italiana, hay 92 tiendas que funcionan perfectamente, en España hay dos, Expansión Península, que tiene catación de clientes, pero de distintas nacionalidades. Me gustaría llegar a los países de habla hispana, pues es el idioma que más domino, pues tengo entendido que si quiero llegar a otro país debo dominar el idioma. Lo primero es hablar con la franquicia, que te deje porque no es el primer caso de clientes míos que han empezado y le han en la franquicia, de hecho, ¿dónde vas, Santo Tomás? Que tú eres distribuido en España y estás, quiero es decir, habla con la franquicia. Lo segundo, si su canal funciona, tienes permiso para ir a Argentina y tal, fenomenal. Si su canal funciona, copia el modelo. Y, por supuesto, que la homogeneidad de marca sea perfecta. Si es un, su marca, usa el color azul, usa el color azul. Es muy posible porque las multinacionales, y ahí os doy una buena noticia, las multinacionales son muy pejigueras. Entonces, eh, eh, eso que, que habéis visto tan agresivo de poner en el canal clic aquí y poner y poner emoticonos, su canal de estilo, su, su libro de estilo del director de marketing que se juega a su silla cada día dice que no hay que poner emoticonos y no los ponen. Dice que no hay que eh, no hay que ser tan agresivo y no lo hacen. Pero esa es vuestra oportunidad. Vosotros sí podéis ser agresivos. Su manual de estilo dice: ay no, hay que sacar modelos de verdad, no gente de la calle y no lo hacen. Vosotros sí podéis hacerlo. Entonces podéis ser muchísimo más ágiles, muchísimo más flexibles y os garantizo, posicionar mejor un canal, mejor que vuestra empresa matriz, porque van atados de pies y, madro, y manos con su imagen corporativa. Porque es normal, porque si dejaran, si hicieran barbaridades, eh, pues hay accionistas, hay otros players, hay CEOs que no entienden esto ni hartos de vino, porque son de otra generación, que tienen una brecha digital más... más, más, más, más, uh, más más eh, fonda que la fosa de las Marianas, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es, no sé si te he respondido, pero sí es una oportunidad. Mira muchos canales de ropa, mira lo que hacen, mira las influencers en YouTube, también juega con influencers para colocar tu canal, para colocar tu ropa. YouTube es un canal que funciona con influencer también, en, cierto, en cierta ocasión, me acuerdo que en cámara hicimos un, un programa y había una chica que, que, que bueno que estaba especializada en ropa para gente, eh, para gente de cultura árabe, para mujeres, ¿no? que también tienen una moda específica y tal. Y, y nos dimos cuenta que en España no había nadie hablando en, en, en, en árabe, hablando en español también para mujeres que, que, que, que usan ese tipo de ropa. Y detectamos una influencer turca en Alemania que, que lo petaba. O sea, es que es brutal. Hay un montón de nichos de mercado sin tocar. Cuando digo lo petaba, es gente que trabaja muy duro, que trabaja con un profesional detrás, que le posiciona, que tiene luego un producto para monetizar, etcétera, etcétera. Otras cosas para, para poder eh, hacer marketing en YouTube. Bueno, estos son keywords. Se recomienda que en las palabras de las etiquetas uses una que describa el vídeo, otra de dos, tres palabras relacionadas, o sea, LinkedIn, cómo usar LinkedIn, cómo vender en LinkedIn, genéricas que describan el libro, cómo hacer marketing con LinkedIn. Veis que voy alargando el texto. Eso, eso son de etiqueta, ¿eh? es una etiqueta entera. Se, se recomienda eso. Lo que más pesa para rankear un vídeo es la carátula. De nada, eh, eh, por, la carátula es importante porque, por el clic. ¿Por qué? Cuanto más clics le den, cuanto más clics consigamos, más visualización, posicionamiento y recomendación de YouTube a ese vídeo. Punto. Final. Hombre, que el vídeo esté bien ¿eh? y que el vídeo enganche. Para que YouTube dé exposición a tu vídeo, necesita velocidad de visualización. O sea, eso es lo que os decía: que los primeros días haya un montón de gente viendo ese vídeo y duración media. Eso es lo que os decía. Mantener a la gente caliente dentro del vídeo. Esperaros un poquito porque ahora os cuento lo siguiente. Y al final veréis cómo el legging rojo eh, se va a desnudar. No se puede, ¿vale? Pero. Seguirme un poco de la broma, porque yo soy mucho de exagerar al máximo para que os quede un poco más grabado, para que YouTube dé exposición al vídeo depende de la capacidad de nuestro vídeo para activar las cadenas de reproducción y extender la duración de la sesión de los usuarios en YouTube. Si nuestro vídeo consigue que la gente clique en esos vídeos recomendables. A YouTube le pone mogollón. Este vídeo es un tractor. Este vídeo hace que los demás cliquen en vídeos similares. Este vídeo lo pongo arriba del todo, les guste o no, a los usuarios susceptibles de usar ese vídeo, que por cierto tiene inteligencia artificial y sabe si son hombres, mujeres, medio pensionistas, si son de, de Yoseta o son de Kuala Lumpur. Lo sabe todo. Y más porque son primo hermano, hermano de sangre de Google. Si logras que permanezca la plataforma, YouTube te va a dar la exposición durante muchísimo año, mucho, muchísimo tiempo. Tipos de vídeo. Bueno, mi recomendación es que haya una transición cada 15 segundos, que si hay capaces de cambiar, si tenéis una toma de plano americano, una toma de primer plano, luego cambiarlo. Hoy hay montones de programitas gratuitos que lo hacen en el móvil y en el fijo, que la duración media son 4 o 5 minutos. Sí, pero depende también del interés. Insisto, si el vídeo es interesante, la gente se queda. La luz es muy importante. Oye, venden focos de neón luminosos en YouTube .es veréis todos los recursos que yo uso y los podéis adquirir ahí si queréis eh, sin sin ningún tipo de cargo, pero hay mogollón de, de focos, mogollón de micros. Pero es importante la luz. Si, si tienes algo natural, mejor luz en los dos lados. Eh, bueno esto cualquier especialista en audiovisual os lo podría decir el sonido es muy importante eh, yo uso un micro te encontrar un micro de corbata de 20 euros un micro de 40 euros y un micro de 130 euros fenomenal el de 130 seguro que es bueno eh, no voy a dar marcas pero bueno eh, comentarios ya os he dicho los comentarios comentarios usar que la gente participe en los comentarios participar ponerme en comentarios qué os gustaría en el próximo vídeo poner en comentarios qué receta queréis la próxima vez o poner en comentarios eh, si os gusta más el rojo o el azul comentarios igual respuesta de cara a youtube en los comentarios fijo también promocionar un vídeo la publicidad si a un vídeo que habéis puesto le dais pasta para que lo vea a todos los amigos del lo eco friendly en el caso de nuestra amiga ese vídeo posicionará más, pues lo van a ver más gente, se va a apuntar más gente. Vamos a las campañas. La publicidad en YouTube sale de diferentes maneras. Sale en los buscadores, podéis hacer buscador, habéis visto el buscador, lo pone arriba, pone anuncio, la gente no clica mucho porque pone anuncio, no es un buscador natural. Sale en. El previo de cualquier vídeo que veáis, antes habéis visto cuando he puesto un vídeo que ponía saltar vídeo. Ese, por cierto, ese saltar vídeo es gratuito hasta los 10 segundos. Cuando pasan 10 segundos, pagas. Pero fijaros, os da gratis ese entorno. Os recomiendo que en esos cuatro primeros segundos o cinco segundos que nos da, que pone skip ad o saltar anuncio, ponéis ahí la carne al asador Por ejemplo, eh, cómo usar LinkedIn para vender y enseguida que sale la portada no empecéis diciendo hola qué tal cómo estáis hoy vamos a ver cómo porque esos cuatro segundos los habéis perdido y es una exposición brutal gratuita que os da en esos 30 segundos quería decir eh, voy a pasar porque youtube tiene un entorno brutal para la hora de hacer publicidad en google o sea se le se segmenta de una manera brutal ¿Cuáles son los elementos para eh, capturar en la gente? Primero, capturar la atención. Hook, un gancho. ¿Lo veis ahí? El gancho puede ser el titular, pero luego contar lo que habéis puesto en el titular. ¿Cuáles son los leggings más vendidos en Amazon? Esto es un gancho perfecto. Eh, si os quedáis hasta el final, educar. Proveer, eh, los, los americanos le llaman golden nuggets, pro, promover valor y educar. Los leggings van vendidos son estos y los leggings de cama estrecha son mucho más cómodos y los de los de pierna ancha son los más modernos y ahora mismo, pues, eh, pues Penélope Cruz lleva los leggings que, de, que son de, de, de, de solamente de, yo qué sé, no tengo una idea de leggings. Call to action, siempre, antes, durante y después. Si queréis ver más vídeos, apuntaros al canal o apuntaros en nuestra, en nuestro, en nuestra página de LinkedIn, linkedintutorial.es y tendréis más información gratuita. Ahí os podéis bajar un PDF o, bueno, siempre hacer una pequeña llamada a la acción. Eso no significa que vuestro vídeo cinco minutos, cuatro minutos, estéis vendiendo. Se trata de simplemente de hacer una llamada a la acción de qué queréis, qué queréis que haga en vuestro vídeo esa persona que va a disfrutar haciendo esa receta de lentejas ecológicas, ¿eh? va a disfrutar. Pero tanto en cuanto un call to action o una llamada a la acción. Me paso las herramientas, hay muchas. Están en youtube marketing.es, pero VidIQ es el, el programa que yo uso para analizar eh, sale es hay, un, hay uno gratuito, el que yo uso es de pago, pero tiene tiene mucha información sobre los vídeos que vais a ver y copiar. Tuvebody es una es de pago, pero es, también es recomendable. YouTube Studio desde el móvil es fantástico, te da estadísticas, no te las da todas. Es una maravilla. Si queréis un programa para el móvil InShot, pero hay muchos más, hay un montón de programas. Se puede subir, su, se puede hacer directos desde YouTube y también se puede subir el vídeo montado. Lo podéis montar desde un móvil poniendo la carátula, lo podéis montar desde un desktop o desde fijo etcétera, etcétera. Filmora es un programa que, que yo recomiendo, no, no gano nada con estas recomendaciones, pero es un programa muy fácil de usar y es un programa que permite pues, hacer efectos, poner textos, eh, eh, poner varios vídeos, usar el tema del... Del croma verde detrás para que cuando uno hable detrás, eh, ahora mismo en Zoom tiene un croma verde forzado. Yo no estoy con la carátula, tengo, estoy en una habitación, pero el croma verde te permite hacer muchas virguerías y es muy fácil de usar. También hay información de esto en YouTube Marketing.es. Eh, después está el OBS. El Open Broadcaster Software es un software para hacer mezclas, para hacer montajes, para cortar trozos de vídeo, para poner la música, para bajar la música, subir la voz, para hacer voz en off y es gratuito también. Tiene un cierto una barrera de aprendizaje un pelín diferente, pero buscar en YouTube cómo aprender OBS de manera gratis. Y encontraréis un montón de canales. Es un canal muy usado para esto. YouTube, por cierto, para buscar cómo hacer, cómo resolver. Eh, el OBS es un muy buen, muy buen elemento. Y el Keyword Tool para buscar... Insisto que ahí encontraréis también este tipo de programas para buscar, para buscar pues toda, esta, toda esta información que os estaba contando. Me he dejado al traste el tema de la publicidad. Voy a entrar rápidamente en ella. Si me permitís, tengo mi Google Ads abierto. Deberéis tener una, una, deberéis tener una cuenta de Google Ads, antes Google AdWords. Y en esa cuenta, esta es mía, lo digo por el tema de... El tema de propiedad intelectual no, no es la de mis clientes. Con, con mía, pues me apetece pues, ver un poco lo que me he gastado esta semana en una campaña últimos siete días. Bueno, al final nos vamos a todas las campañas en Google Ads y arrancamos una campaña en YouTube. Cuando arrancamos una campaña, una campaña eh, veo que esto va fantásticamente lento. Vale, perdona que cargue. Eh, google ads tiene la, la, la ventaja de, de que puede ser usado lentamente y puede ser usado de manera fácil al principio esto es esto es una versión que tengo la versión que es un poco que se llama de experto pero bueno voy a crear una campaña eh, es un poco lento a ver si puedo hacer una campaña 11 y 41 nos pasamos un poco más Voy a... Es que no sé qué pasa, que me va lento ahora esto. Voy a cerrar el canal de YouTube, voy a cerrar este otro canal. Eh, chicos, también voy a cenar esto. Algo pasa. El problema, ¿sabes qué pasa? Que vivo en la montaña y tengo un wifi pues un poco, un poco raro. De todas maneras, este... Este canal que veis, esto que veis aquí, es verdad que va muy lento. ¿eh? Yo puedo crear aquí una campaña, ¿vale? Más, creo una campaña. Lo primero que voy a decir... Es que crea una nueva campaña, fenomenal. La primera vez que os metéis, os va dirigiendo de una manera muy cómoda, muy fácil. La curva de aprendizaje es facilísimo y os va a hacer que ¿dónde quiero hacer la campaña? Pues aquí lo quiero hacer en YouTube. o oh, sale esto, de hecho, ¿no? Entonces Yo quiero hacer una campaña. Fijaros que aquí pone, esto es Google Ads, pero pone bueno, aquí pone, busca que vamos a buscar tráfico al sitio web. Veis que aquí eh, hay vídeo. Cuando pone vídeo, hablamos de YouTube, ¿no? O quiero hacer simplemente pues, una campaña sin un objetivo concreto. ¿no? Pues Vamos a hacer una campaña sin un objetivo concreto. ¿Dónde la hago? ¿Veis los iconos? En vídeo. Puedo hacerla en búsqueda de YouTube, puedo hacer en display, no entro aquí. En vídeo. Creo anuncios de diseño en vídeo. Campaña de vídeo personalizada. In-Stream no saltable. Out-Stream, generar conversiones, secuencia de anuncios, shopping. Campaña de vídeo personalizada. Seguimos para bingo. Entonces, continuamos bien esto daría para hacer otro curso porque en sí es un poco complejo hacer una campaña en youtube no es complejo todo, todo se aprende no pero entramos ahora en el mundillo de, del time campaña de vídeo el nombre del vídeo estrategia de puja coste por visualización venga normalmente pagaréis una buena campaña, un céntimo. Total de la campaña, hasta ahí nada nuevo. Quiero gastarme 1.000 euros, 100 euros, 10 euros al día. ¿Puedo gastármelo al día? Ojo, diario. Perfecto. Eh, fecha de inicio, fecha de finalización. Mi consejo, finalización. ¿En qué redes? En las de YouTube, en los de partners de YouTube, resultados de búsqueda, en dos. La pongo a todas, venga. ¿En qué países? Que si quiero poner, eh, eh, por ejemplo, quisiéramos poner... Eh, eh, eh, a ver, espera un segundo Ay, voy a hacer una broma, pero no no salen todos los países, ¿vale? puedo hacer una búsqueda avanzada y puedo poner las baleares, por supuesto que sí ven Cuca os he prometido para que os engancharais que veríais a Cuca y la vais a ver, se acaba de subir, ha ido a cazar un par de gatos ratas, entonces aquí podemos poner un radio de acción incluso, ¿vale? ¿en qué radio de acción? pues voy a poner una calle, en la calle Caro en Palma Carrer de Caro en Palma. Muy bien. Pues quiero que lo vean toda la gente que esté a cuántas millas de calle Caro en Palma. Vamos a ponerlo en kilómetros. Pues 20 kilómetros. Vale. Y perfecto. ¿Vale? Claro, este no es tan exacto como Facebook. Vamos a poner un idioma. Inglés, alemán, español, suajili. Eso significa que todos los que tengan su perfil en alemán lo van a ver estando en Mallorca. Para entendernos. Que eso también es interesante. Inventario. Bueno, os, os diría que pongáis el estándar, el ampliado. El estándar es porque ahí si sale un lenguaje malsonante, ahí si tiene violencia real o ficticia. Entonces, poner el ampliado y que la gente que le gusta el malsonante y lo ficticio también vea el anuncio. Etiquetas, exclusión. No entro ahí, es una configuración un poco más compleja. Nombre el grupo de anuncios. Grupos demográficos. Aquí ya es el zoom ¿Qué edades? ¿Intereses? Cualquier segmento de audiencia. Lo que queramos intereses en compra, he comprado recientemente y el mejor de todos, que queremos poner palabras clave de búsqueda o atención, ponemos la web de nuestra competencia y nos quedamos tan anchos por ejemplo, yo voy a poner la web de, eh, pues de mi competencia y pues voy a, poner, voy a ponerme a mí, LinkedIn Tutorial entonces me coge las palabras de mi competencia y me posiciona ahí, es que me lo da todo es eh, gratis y, hombre, no es gratis, tengo que hacer campañas para eso. <risa> Entonces, él coge las palabras clave que hay dentro de esta página. ¿Veis? Ya se está buscando. Ahora buscará y me dirá LinkedIn, LinkedIn Empresas, menos mal que me he posicionado bien, LinkedIn for Business. Bueno, aquí podría poner añadir todas las ideas, punto pelota. No es así lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo bien hecho. ¿Dónde? ¿Temas? cualquier emplazamiento? No. Vamos a poner... Eh, en canales de YouTube, ¿podemos buscar un canal de YouTube? Sí, el canal, por ejemplo, que hemos visto, el de Ecología, ese chulo que tenido 400.000, podríamos buscar buscar aquí la identificación de canal y cuando alguien busque desde Mallorca y vea este canal, ¿qué anuncio le saldrá? El de nuestra tienda ecológica de la calle, caro. no sé si me sigo. Yo puedo poner anuncios en los canales que busca, también tengo que deciros que si queréis poner un anuncio en el canal de Auren, el precio es carísimo, como más visualizaciones tenga, peor el cpv es el coste por visualización ¿Qué quiero pagar ¿Qué puja quiero poner quiero poner 10 céntimos la visualización entonces saldré seguro puede ser que sí puede ser que no en el de rubios no salgo ¿eh? ya os lo adelanto ahí la visualización se paga más cara y ahí ponemos nuestro vídeo que queremos posicionar entonces nos vamos a nuestro canal y cogemos un vídeo cogemos la url que lo tendremos que haber subido ese vídeo y lo ponemos aquí la url ya se carga voy a ponerlo para que lo veáis eh, ese anuncio puede estar en privado puede, puede, lo podemos tener en privado no, no tiene por qué ser público entonces yo lo que hago es buscar en mi canal eh, me voy a, a YouTube Studio, perdonar, vamos a ver quiere salir en la tele y por eso está gimiendo ¿se oye o no se oye, Pedro? porque la tengo en mi regazo se oye un poco, ¿eh? no es mi estómago, te lo prometo aunque tengo la ganas de un café que no veas entonces. Ha estado, bien, ha estado bien la aclaración antes, no se ha demasiado. Vale. Y por cierto, que me voy a dar hostia de viaje, me voy a poner a comer, porque también el estómago. Eh, bien, imaginaos que quiero poner este anuncio, el, el, de, el de la mejor carátula en LinkedIn, ¿vale? Me voy a las estadísticas del vídeo. Bueno, perdonad. Aquí lo podemos usar en modo complejo o en modo sencillo. Mi consejo siempre. Es modo sencillo. Luego ya, si sos, esto es un anuncio que alguien me mete aquí. Estos son unos vendehumos que como venden marketing, venden un curso carísimo y te lo venden a dos. Me, me están metiendo el anuncio en mi, en mi canal. ¿Por qué? Porque como yo eh, atraigo gente que, que, que tal, pues, bueno, vamos, vamos a saltar el anuncio. Para que, vamos a ver. Eh, vamos a poner aquí el, el link del... Vamos allá. Vamos a poner copiar, vamos a copiar el vídeo y me voy de nuevo al anuncio. Bueno, esto es un vídeo que te quieren enganchar. Seguramente lo hacen bien. Voy a saltar el anuncio. Fijaros el anuncio reservar plaza en el curso vende humos. Veis que esto es un anuncio. Yo puedo registrarme y puedo saltar el anuncio. Vale, entonces puedo registrarme y pagar 4000 euros por un curso que realmente vale 100. Pero bueno, ahora mismo no lo voy a hacer. He copiado esto. He, he copiado el, el de esto, me voy aquí, en el canal donde estaba, y pongo el vídeo, el vídeo que, que será el anuncio. ¿eh? Y ya está, pongo anuncio in stream saltable, que es lo que habéis visto, y Discovery para que me, me, pongan, me busquen el anuncio en, en uno o en otro, o en búsquedas, o en saltable. ¿Veis? sería en búsquedas como quedaría, lo veis aquí. Sale desde el móvil y sale desde el ordenador fijo. Así quedaría el anuncio, cuando alguien busque las palabras que hemos puesto. Y anuncio in stream saltable, que es el anuncio que se vería en, antes del vídeo del canal ecológico. Saltar anuncio y aquí. Y aquí a la derecha os pone, más o menos, no os lo creáis, con la pasta que me voy a gastar, qué coste de visualización voy a tener entre 002 y 006. Eh, cuántas impresiones y cuántas visualizaciones. Impresiones es que lo han visto, visualizaciones es que han visto más allá de 30 segundos. Entonces, a partir de aquí, puedo poner la URL final. Para que salga el clicable y más cosas que hoy no vamos a ver. <risa> Salir. Ahí estamos. A ver si puedo dejar de compartir, pero yo ya me he quedado sin voz. Preguntar algo y ya solucionamos problemas, porfa. Vale, vamos a preguntar, mano alzada, y voy a poneros a, a Cuca. Hola, Cuca. ¿Te gusta YouTube? Bien, preguntas. Gracias a vosotros por participar. A Cuca le ha encantado. ¿Más preguntas? Estoy seguro, Pedro, que soy el único de los formadores de la cámara que enseña a su perra. Sí, Cuca es muy bella, sí. Es una salchicha, ¿eh? si no estuviera jodido el hombro la enseñaba, pero es más larga que un día sin pan. Y luego la cámara me van a decir que soy un poco disruptivo. Pero bueno, os la voy a enseñar. A ver si se ve, no se ve, no se ve, no se ve. Bueno, pues ya está, ahí está. Me despido de vosotros. Por cierto, Cuca es un buen recurso en YouTube, ¿eh? os lo digo, de manera natural. Gracias a todos por participar eh, y contactamos donde queráis. Gracias a Cámara y al programa de aceleración de empresas y a todos los patrocinadores de esto. Pedro. Gracias a ti, Jojo. Jo jo. A mí me ha, me ha gustado mucho. Yo no...